Tutoriales Interlaus News presenta Cómo saber nuestra dirección de IP en un minuto Hola amigos, hoy les voy a enseñar a averiguar cuál es nuestra dirección de IP Comencemos Para ello vamos a presionar las teclas Control más R y se nos abrirá el comando Ejecutar Acá escribimos CMD Presionamos la tecla Aceptar Y se nos abrirá el símbolo del sistema